Tuvo que haberle metido cuarto a los que aprobaron esa vagabundería. Pero esa gente debiera estar todo preso. Jorge Luis, eso no es posible. Eso no es posible en un país de bandido y de indios. Que permiten una cosa así. Oye, eh, eh, el contrato fue por 30 años. Ellos tienen. El peaje de ellos. El peaje de ellos. Y el gobierno le ha tenido que dar. La friolera suma de 26 mil millones de pesos y le quedan 22 años. Oye, es una cosa. Dios mío, pero yo, yo, yo, yo digo, pero que ellos no hay otra raza como el dominicano. Eso no es verdad. Ellos, eso no es verdad. No hay otra raza como el dominicano. Eso no se pasa en ninguna parte. Que se quede eso tranquilo. Eliminarlo, hermano. Porque un Estado se da a respetar, eliminarlo. Y aparte de eliminarlo, meter presos los responsables de una diablura así. Oye, pero es que aquí hay un estado de, de complicidad a todos los niveles. A todos los niveles. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes Omar. Sí. La carretera de Santo Domingo Samaná no es correcto, porque es la caleta nagua. Porque después de incón de Bolemillo presenta Sánchez. Bueno, eso dices tú, pero yo me llevo de lo que dicen. La carretera empieza en Santo Domingo y termina para allá. Eso es lo que yo he oído siempre. En el mismo puente, en el mismo puente, dice el del puente para adelante, para, para, para ¿cómo se diga? Pertenece a Nagua. Sí, pero es que la carretera, el destino, es ir a Samaná. Sí, y, pero, a Samaná a Nagua primero. Pero claro que tiene que llegar primero a Nagua, pero sigue ya a Samaná. El caso es que se ha hecho un negocio que ha dejado a todo el mundo gracias de toda manera. Eh, pero, lo que te quiere dejar dicho es que la carretera está desde Santo Domingo hasta hasta el puerto de Limón de Limón de Y ahí para allá los casos que, es que empiezan con la otra carretera de Nagua a Samaná. Pero claro, pero es, es, es, es, es que es que es que es así. Yo lo sé porque por eso es que dice que son 120 kilómetros, porque es hasta ahí que llega, porque ya esa otra carretera estaba. Claro que sí, pero eh, eh, se habla de Samaná porque Rincón de Molenillo. Exactamente, exactamente. Y entonces, y siempre se identifica como Samaná. Y para que la gente lo entienda, cuando se habla de la carretera, pues yo le digo nagua para decir, coño, qué carretera es esa? Entonces crea una confusión. O Arenoso. O arenoso exactamente. Claro, Pero la gente, cuando tú le dices esa, la Juan Pablo Duarte, que cubre ese trayecto, ya, ya tú entiendes. Tú me entiendes. Entonces, que déjame decirte, por lo caro que es ese peaje, lo súper caro. No, no se le ha sacado mayor provecho porque es que es una, una barbaridad. Buena tarde Buenas tarde ¿cómo estamos Omar? Bien, gracias, un placer. Si sí, mira, yo digo aquí, soy Nagüero, voy a decirte algo. Ajá. El que la reconstrucción de la carretera del puente en agua hasta Samaná, ellos la dañaron, le más estrecha y metieron y esa reconstrucción como una construcción nueva. ¿Cuánto tuvo pruebas por eso? porque la contrata es hasta de molenillo pero ellos tomaron la contrata del pues, en agua en agua sí, en, sí. en el pueblo hasta Samaná y la metieron dentro de la construcción como se hicieron nueva oh perfecto mira ahora estoy entendiendo más perfectamente <risa> te agradezco esa, esa sí, fue la misma aclaración del otro amigo también pero tú lo hiciste más explícito sí. te agradezco esa, esa aclaración mira qué interesante Diablo, pero esto es una cosa, óiganse, óiganse, esto, esto es una cosa. Mira, la, la, las construcciones de este país, si aquí se dijera hacer justicia, la, la diablura que se han hecho con construcciones de carreteras, de escuelas, de hospitales, mira, la cárcel, hoy, hoy, una cárcel que originalmente... Se presupuestó en 250 millones, terminó en mil y pico de millones de pesos. ¿Cómo justificar una cosa así, Joel Luis? Buenas tardes. Hello, Omar, ¿cómo estás tú? Es Fabio. Adelante, Fabio. Esa, esa carretera la contrató Leonel Fernández. Eso fue uno de los regalos que nos dejó Leonel a nosotros. Contrató esa carretera por miles y miles y miles de millones de, de dólares. Y hoy los resultados mira lo los recitados, nos los, los, los estamos nosotros pagando. A una compañía bandida, corrupta, vagabunda. Leonel Fernández es el culpable de todo lo mal que está ocurriendo en este país. Pidió la justicia, vendió todas las empresas del Estado, confeccionó a una Miranda, regaló el oro de Cotuí y nos dejó ese problema. También igual que lo que hizo con la Lange. Si se está riendo ahora haciendo creer que es un hombre serio y, y humilde, oh, un angelito ok Fabio bueno señores, entonces te decía Jorge Luis que los crímenes señores que se han cometido aquí en obras de construcciones en acueducto en presas en eso, eso, eso no tiene eso no tiene comparación buena tarde Sí. pero oye, eso no tiene madre. ¿Tú sabes lo que decían los el oyente? Ellos comentaron en el puente de Río nagua hacia Samaná. Sí, sí. Pues ellos hicieron, ellos hicieron otro peaje antes de entrar al aeropuerto de Caté. Sí, sí, es cierto. Sí, ¿Es iban cierto? a otro peaje. ¿Sí? Oh, sí, señor. Sí, sí, sí, eso, sí, sí, es sí. eso que tú dices, es verdad, otro peaje. es verdad otro oye, peaje. Una sí. cosa increíble, y, señor. y lo grande del caso es... Pero Lo más bonito, lo grande es caso Es que nadie sabe cuántos vehículos Que ellos tenían pensado que cruzaran no, por la autopista. Nadie lo sabe Mi, Entonces el, el, ellos corren el peaje sombra entonces. El peaje sombra Sí, porque sí. ¿A dónde que fue que tuvo el gran negocio? Que, que <risa> supuestamente, y ellos sabían Por eso lo elevaron El peaje altísimo Porque sí. los cuartos buenos son los que el gobierno le da Sí señor, sí, señor. No, ¿Eso son los eso, cuartos eso, buenos? Sí. Entonces, ¿qué A resulta? El peaje, el peaje que ellos cobran, que es mucho dinero, es una borona. Sí, sí, sí. Eso es así. Es una borona. Gracias, hermano. Muy, muy importante esa observación. Okay. Es lo que él dice, una realidad. Sí, sí. Y oye, ellos pusieron señora, todos los peajes que le dio la gana. La seguridad que se lleva esa carretera ¿El, ¿El Estado Dominicano? El Estado Dominicano, claro, que tiene que suplirle todo eso. Claro que sí. Todo, todo. No, pero eh, yo dije ayer, cuando me estaba despidiendo, señores, ese es el negocio del capaperro. Porque no, no se puede decir de otra manera. Es que es una cosa que eh, eh, en ningún país que se respete, tú vas a ver una cosa así. Es una cosa eh, eh, eh, absurda. Una cosa absurda, Dios mío, pero cuántas cosas hay que ver en este país. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Sí. Hoy oh, yo pasé ayer por ahí por esa terrena, me cobraron 600 pesos en un carrito, me cobraron para yo pasar por ahí. No lo pero ¿Y? una sola pasada tú diste? No, una pasada, sí, la otra es de 1200. Eh, no, pero esto es increíble. Sí, ¿600 pesos te cobraron? ¿Te cobraron? No sé. Sí. No, sí. Oye, pero ¿Cómo? entonces te voy a decir lo siguiente. Si ellos uh -huh. cobran 600 pesos por una sola pasada y <risa> devuelta mis 1200 entonces ellos hacen mucho dinero por uh -huh. el peaje uh -huh. también. Uh -huh. Uh -huh.